ustedes piensan cuál es el peor vehículo para un centro compacto con mucha gente el peor vehículo es un, un automóvil que es demasiado grande y el mejor vehículo es una bicicleta que es una eh, un, un compromiso entre entre velocidad y tamaño y eficiencia alrededor de 70 usuarios muertos por año y tal vez unos 1300 eh, heridos reportados eso es alto sin ser de los más altos del mundo la mayoría de estos choques de estos de, de estos casos son choques contra vehículos, lo que podemos hacer es que las bicicletas y los automóviles y los buses no se choquen y eso se hace disminuyendo la velocidad y haciendo, haciendo una infraestructura que sea más que permita tener errores tanto los viciusuarios como los conductores cometen errores la infraestructura tiene que ser tiene que tener un margen de, de error para que ese, eso se puede, se puede, puede haber un error sin que termine en una fatalidad Bogotá es una ciudad muy grande con muchos tipos de infraestructura la, la infraestructura de bicicletas no siempre es la mejor eh, y entre más vieja es, es peor tal vez. por ejemplo la carrera 3 es un ejemplo de una ciclorruta mal hecha eh, la 11 antigua pero vemos ejemplos de, de infraestructura que mejora la comodidad, la calidad y la seguridad de los usuarios como la 11 y la, y la 50 entonces está mejorando digamos una bicicleta es, una, es como un híbrido cuando va muy despacio se parece a un peatón y cuando va muy rápido se parece a un carro, sin que sea ninguno de los dos. La ciclorruta asume que siempre va a ir muy despacio y va a ser como un peatón y el bicicarril asume que es un vehículo. Y entonces, en términos de movilidad, es mejor asumir el bicicarril. Recomendaría aprovechar el día sin carro, es, un, es una fiesta de, de la movilidad sostenible planifiquen con anticipación su viaje, su recorrido, si hay una ciclovía cercana a la ruta que ustedes eligieron, háganla, háganla el domingo antes, eh, miren el estado de la bicicleta, eh, vayan en grupo y tómenselo como, una, como un prototipo de lo que puede ser su vida de ahí en adelante.